Antes de presentarlo, él tiene auspicio, así que vamos con el auspicio Apertura y ya viene con nosotros Juan Cruz, que se está preparando para contarnos qué pasa en el mundo del deporte. Dale, ahí venimos. Auspicia a Juan Cruz Álvarez Tauro, Buenos Aires Ciudad, porque junto a nuestros jóvenes haremos el cambio que nuestra Argentina merece definitivamente. Lo más importante del deporte está acá las fechas, las jugadas, los resultados. Juan Cruz Álvarez Tauro nos acompaña con todo el deporte por lv 7 Radio Tucumán. Y ahora sí llegamos entonces al viernes. Se acerca este fin de semana. Sí, viernes. Y queremos hablar de fútbol, queremos hablar de deportes. Y por eso estamos con él, Juan Cruz Álvarez Tauro. Bienvenido. Buen día. ¿Cómo está, Juan Cruz? Ya. Buen día, querido, ¿cómo Todo está? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo bien, anda güey. usted? Todavía, bien, buen día. Buen día. ¿Cómo lo trata el viernes? Bien, tranquilo. Bien. Ya sí. todas las materias rendidas, así que ahí está. Ya vamos, estoy vamos, vamos. Muy vamos. bien, muy bien, muy bien. Ya estamos. ¿Viste? Sí, sí. Funcionaba, era la cábala. Sí, era la cábala. Eh. Arrancó con todo Juan Cruz, así que lo más importante era eso, así ya no, nos liberamos de ese problema. Una, cosita, sí, Una cosita. cosa, cosita. Eh, que preocupa siempre más a los padres que, que a nosotros. ¿viste? <risa> Pero bueno, ya estamos. Juan Cruz superado esa meta. Eh, nos metemos directamente al viernes con el mundo del deporte. ¿A dónde nos quiere llevar usted? Bueno, eh, pasó de todo esta semana, ¿no? Ya hubo mucho fútbol, digamos. Champions... Europa League jugó el Barça contra el United de ayer, jugó el Chelsea contra el Dortmund de Enzo. Así que, bueno, hubo, hubo mucho fútbol. ¿Y por dónde empezamos? Y, bueno, yo quería empezar por... Ah, no sé, yo por el Chelsea podríamos empezar que fue el primer partido o importante junto a Manchester City y Arsenal. Me gusta. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eh, debutó Enzo en Champions con el Chelsea junto a Joe Félix y Mudrich, tres de los cuatro fichajes que hicieron en este mercado y bueno eh, perdió, pero diría yo que justamente, yo creo que mereció más el Chelsea eh, pero bueno, una muy buena jugada de Jemi, que algunos le atribuyen culpa a Enzo, para mí no podía hacer nada por la jugada que hace eh, le da la victoria al Borussia pero bueno, yo creo que el Chelsea al haber merecido ganar tiene con qué para la vuelta y más si es en el local mm. claro, vamos a ver qué pasa pero, después a la vuelta como decís vos Sí, a la, yo creo que en la vuelta lo va a ganar el Chelsea, por un tema de que puede pasar de todo, pero yo creo que con los minutos finales se vio que el Chelsea tiene con qué. Bien, y después, eh, bueno, esto estamos hablando de fútbol eh, europeo, con todo lo que está pasando. También, eh, bueno, lo que pasa es que es apasionante, ¿no? Cuando te pones a ver el fútbol europeo, tiene esto de, de ser tan atractivo y empezamos a, a pensar en que si Messi va a firmar de nuevo contrato con el PSG o no, si se va a ir a otro equipo. ¿Qué pasa con Barcelona? Hoy ¿qué pasa ya con el Barça, lo descartaron, ¿no? pero había rumores ¿no? Sí, sí como que... Y está un poco complicada esa situación. Eh, digamos que Messi no quiere seguir en París por ahora, o más que nada no está muy contento en París. Mm. Más que nada la derrota del otro día contra el Bayern. Esto le podría cambiar si ahora, no sé, el, Bayern, el PSG juega muy bien y gana contra el Bayern. Probablemente se quede hasta final de esta temporada. Pero lo que yo, por lo que escuché, eh, la idea de Messi no es cumplir el contrato con el París y, y después no, buscar otro club. Yo creo que lo mejor sería el Barça, pero es verdad que con la puerta no sabemos cómo quedaron las cosas. Mm -hmm. Y más con los dichos que, bueno, con lo que había pasado con el hermano, ¿no? Mm -hmm. Que había dicho. Volverían si está la puerta. Sí, sí, se armó o algo bueno. ahí. El, eh, ¿Qué fue? ¿El fin de semana? Sí, ¿Fue se un a una través de, de Twitch? Una, tra una transmisión. Sí. Después dijo que fue un Supu chiste. Claro, dijo que era un chiste, pidió disculpas, que al final no pasó nada. Para mí Messi como que le dijo, che, no digas porque si después vuelo... Me juego que la Mejor, boca. Claro, <ríe> nene. Claro, por las dudas, qué sé yo. Pero ahora, ahora tener a Messi medio disconforme cuando decís, che... No, todavía no. En junio se termina ¿no? el contrato con Messi, ¿no? En el PSG. Sí, de este año, julio de 2023 se termina el contrato. Ok, y renovar a Messi significa eh, mucho dinero. Paga la para la plata. Para el, claro, para el club. y sí, yo creo que lo tienen como prioridad igual. Mm. Pero sí, la verdad que le va a salir muy caro no. pero... Para mí va a pedir más plata o se va. Ok, porque aparecen también ahí en Estados Unidos, aparecen en el juego, poniendo ahí como una patita también en el plato. ¿No? Eh, Miami, aparece ahí como diciendo bueno, quizás le interesa nuestra propuesta también a Leo Messi no sí. quizás ahí dice, bueno, a ver qué pasa si Leo no quiere más el PSG, que se venga a Miami a, a disfrutar del sol a Miami puede pasar sí, esto, sí. yo imagino? creo que a nivel económico podría ser tranquilamente, pero yo veo a Messi un año más en Europa ¿eh? sí Con, a, a muy buen nivel dos años, más le vale, da para mí bien no, el pero tema bueno. es una cuestión entonces resultadista más allá del. Que dijo del el Kun Agüero, ah, este, que el Kun Agüero se Kun... termina convirtiendo como el referente sí, sí, en que cuando sí, pasa sí, algo con sí, habla, habla él. Pero después, eh, claro, viene. Fue como una mala temporada entonces. Sí. Una mala racha acá. Y el año pasado, cuando llega, arrancó un poco mal, pero esta temporada Ha repuntado bien y con el mundial que sí, hizo, bueno. Sí. Yo creo que. Va a ir, le va a ir bien. Para uh -huh. mí no jugó contra el Bayer. Pasa y bueno. o sea no, no jugaron a nada. Casi. No <risa> se siente cómodo. No, porque algo pasa, algo pasa también. Bueno, querido, sí. pero, pero son cosas del mundo de, de, de, del fútbol y de estos jugadores que lo han ganado todo. Vaya a saber cuál es, qué es lo que buscas, cuál es tu meta ya cuando claro. lo ganaste todo, ¿no? Campeón Ahí. del mundo ya. Y ahora, ¿y ahora que viene? ¿Y uh ahora -huh. que pasa? Y ¿Cómo? bueno, ya, ya para mí, ya, obviamente quiere ganarlo. No, no es que no le importa perderlo, pero lo importante ya la ganó. Lo mm. más importante ya la ganó. Y después también, otra de las noticias, pero ya sí. volviendo al, al plano nuestro y hablando de campeones del mundo, eh, Juan Cruz tiene que ver con, con Scaloni. Mm. Uy, uh, es verdad. Viste que, que firma, ¿no? Está, lo tenemos asegurado. Sí, continúa. Va, va a renovar unos años más. Mm, no bien. sé, hasta, no sé si salió bien hasta cuándo, pero que sigue, sigue. Pero todavía no firmó, Juan. Pero ya está... No sé, porque estamos todos así ya. como esper esperando. Hay acuerdo de palabra. Todavía de palabra. no firmó, mm. pero ya... O sea, con Chiqui y hablaron todo, digamos. Bien, vamos, entonces vamos a esperar. Eh. Confiamos en que... Jaronis... Claro, porque porque el marzo se viene... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quién, marzo, quién? el marzo se viene un amistoso. Y, y no tenemos DT todavía. No me lo digas. Contra Panamá, contra Panamá el Monumental Juan, mira. Están con las entradas yo... a pleno con eso, ¿no? Mm. Y sí, yo creo que va a seguir. Por lo menos hasta que se retire Messi, para mí, por lo menos. Uf. Después, si quieres ir hasta el próximo mundial, bueno, mejor, ¿no? Pero. Tira un título ahí. Yo lo va a querer disfrutar un... a Messi, para mí? tiraste un título, Juan Cruz, con. Se va a quedar hasta que Messi se retire. Para mí sí, pero bueno. Mm. Ojalá que más igual, Ojalá. pero yo creo que hasta por lo menos eso. Bien, bien, bueno, porque hoy era como el titular en, sí. en alguna de las portadas que fuimos haciendo el, el repaso, y Carlito decía, mira si viene alguien, yo también. Ofrece... Pens yo pensaba que por ahí alguien lo quiere, Escaro, imagínate que es campeón del mundo, por ahí hay un equipo europeo le dice, che, Escaro, y tengo esto para vos, ¿querés venir a sacarnos campeón? No. <risa> no sé, viste, qué sé yo. Puede ser algún equipo que no ande muy bien, pero... Mm -hmm. Para mí es muy técnico, yo lo dejaría en la selección. Mira, bueno, vamos a dejarlo en la selección. Juan, y eh, hoy es viernes, eh, ¿qué, ¿qué tenemos para que la gente que está del otro lado pueda ver el fin de semana o hoy también? Bueno, ya hoy vuelve la cuarta fecha del Fue Argentino, empieza, perdón, la cuarta fecha del Fue Argentino, con a las nueve y media, si no equivoco, Racing Arsenal. Bien. Bien. Creo que es hoy a las nueve de la noche. Mañana ya, bueno, juega River, juega River contra Tigre en Victoria a las 6 de la tarde, era a las 9 y media de la, de la noche, pero se propuso para las 6 de la tarde. Se cambió ahí. Qué Mira. pena, no, claro. lo, no lo voy a ver yo. Qué pena. ¿Qué, qué, qué, <risa> que, que no me importa. ¿Qué otro equipo, querido? A ver, ¿tenés ahí alguno? El domingo juega sí. a Boca. Eh, creo que a las 7 y media. Eh, pero bueno, sí, la verdad que ya este fin de arranca el fútbol argentino y venimos una semana con mucho fútbol, ¿no? Uh -huh. es Así que la verdad que Satisfecho, sí. sí. Con mucho. Sí, con sí, mucho sí. ahí después para anotar, hacer los deberes. Y ya la semana que viene nos volvemos a encontrar, bueno, con resultados, fechas nuevas. Claro, tenemos que saber todo lo que pasó. Todo. Confiamos sí. en vos, Juan Cruz, ¿eh? Bueno, muchas gracias. <risa> Bien. Y ya, ya estás armando todo el Instagram, todo para empezar. Bueno, primero había que dar la materia. Pero <risa> eso era lo más importante. Pero ya estás armando las redes también para que la gente empiece a ver toda tu, tu, tu información. Y sí, lo más importante para mí es hacer canales de Twitch, que canal ya lo estoy viendo con mi mamá, estamos preparándolo. Perfecto. Bárbaro. Perfecto. Ahí está Martín Chávez acá, que es nuestro productor, que maneja todo el trabajo en la parte de Twitch. Así que ahí tenés tenés un equipazo, querido. Sí. Tenés un equipazo. Bueno, Juan, ¿queda algo más para agregar antes del cierre? Eh... No, capaz nos faltó repasar un partido, pero bueno, el United Barça de ayer, uh -huh. dos a 2. Partidas. Partidazo, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo lo viste? No, creo que fue el, de los mejores partidos de, de los últimos, el, el último mes por lo menos, uh -huh. un partidazo. Bien. Con empate y, igual, y todo, partidazo, bien, interesante. Lástima que, lástima que no fuera por Champions, ¿no? que justo uh -huh. tuvieron que estar los dos en Europa League, pero para uh -huh. mí fue un partidazo, eh, dos equipos que están en su mejor momento de los últimos dos años por lo menos. Mirá. Hubo fútbol, uno a veces piensa un empate. Sí, a veces y che, los empates bajón, te dan bajón, pero... pero si hubo fútbol estuvo bueno, yo la verdad no tuve tiempo sí. de verlo, pero ahora ya, ahora ya me iban a buscar la repetición. Sí, aparte, partido mucho día y vuelta. Uh -huh. No en ningún momento aburrido. Bien. Bien. es como los empates nuestros del Mundial, ¿te acuerdas? de un lado, del otro, de ese ¿Qué ver, ¿por qué sufrir así de esa manera, querido <ríe> Estaba escrito, qué? estaba escrito, que así tenía que ser. Bien. Si no sufre, parece que no vale. No, no va. Bien. No vale, vale. La final lo demostró. Tal cual, tal cual. Mira, así cada, cada llanto en el. Por grano. favor, por cada favor. Cada preinfarto. Por favor, te lo pido. Juan Cruz, te agradecemos como siempre el haber compartido este ratito con nosotros, te felicitamos también, por supuesto, sí, por los deberes cumplidos, como debe ser, y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene para comentar todo lo que haya pasado en estos días, encima fin de semana largo, Mira, tenemos, ah, tenemos deporte para el rato. Y la verdad es así que bueno, nos vemos, gracias. Buen fin de querido, Gracias. gracias. Ahí Chao. está, nuestro compañero Juan Cruz Álvarez Tauro, nosotros cerramos y seguimos con más.